Vamos a ver cómo se resuelve el siguiente problema de ecuaciones cuadráticas, leyendo acá, dice que la función f de x está dada por x al cuadrado más bx más c, y además tiene por gráfica esto, esta parábola, dada la ecuación, dada la ecuación x al cuadrado más bx más c igual a cero, sea p el, el producto de las raíces, y además m sea el punto medio de las mismas, algebraicamente el punto medio viene a ser de este modo. El punto medio siempre es la semisuma de los extremos. Entonces eh, nos piden hallar P más M. ¿Cómo hallaríamos P más M? Bien, eh, hay que separarlo en dos partes. El problema por un lado me ha dado este dato. Me ha dado la función y la gráfica. Me lo ha dado con la finalidad de que uno observe qué valor, qué valor puede tomar B y C. Son, con, son coeficientes que faltan determinar su valor o coeficientes indeterminados. Y por otra parte me ha dado estos datos estos datos para poder hallar el valor de P y de M. Pero para poder hallar P y M me falta saber quién es B y quién es C, que aparece acá. Sí, entonces hay que tomarlo así, por parte 1. ¿no? En la parte 1 hallaremos el B y el C, luego vamos a sustituir en la parte 2 para esa ecuación y así poder hallar el P. Bueno el P en realidad como es el producto de las raíces se calcula con la fórmula C sobre A Y el M por ser la suma de las raíces debe ser menos B sobre A Pero como hay un 2 acá sería menos B sobre 2A Bien, entonces cuando ya tenga el valor de B y el valor de C Reemplazo acá el C, reemplazo acá el B Y el A es, es justamente el, el coeficiente que aparece ahí ¿sí? O sea que sería igual a 1 El A será igual a 1 entonces ya estaría todo para hallar lo que me piden que viene a ser el p y el m nada más bien entonces vamos a, a reescribir ¿no? vamos a reescribir esa, esa función que me, había dado, me habían dado me dieron esta función y me dieron su gráfico me dieron el gráfico de esa función y eso es para determinar aquí este punto este punto es el 0,2 es un punto que pertenece a la función y este punto sería bueno es un punto Digamos, x, o mejor dicho, 3, algo. ¿no? 3, algo. Le vamos a poner un 3, d, digamos. ¿eh? Porque no conocemos este valor. No conocemos el valor d. Bien. Entonces, vamos a reemplazar. Pues, vamos a reemplazar el valor de 0. El valor de 0 se reemplaza por la x. Y el valor de 2 se reemplaza por la y. F evaluado en 0 es igual a 0 cuadrado. Y el b por 0 es 0 ¿no? o sea todo eso se anula solamente va a quedar c y el f de 0 es la segunda componente hemos hallado así el valor de c ahora vamos a ver si completamos cuadrados porque justamente o oh, bueno también me, me parece buena idea eso le llamaremos paso número 3 en el paso número 4 vamos a completar cuadrados no vamos a hallar las coordenadas del vértice ¿Cómo hallamos las coordenadas del vértice ¿Cómo hallamos ¿Cómo hallamos las coordenadas del vértice de la parábola? Bueno, la, la, el vértice de una parábola es menos b sobre 2a, coma, bueno, f evaluado en ese punto. ¿no? Como les decía, el vértice, el vértice de una parábola se calcula con esta fórmula, menos b sobre 2a para, la, para el valor de la abscisa y la función evaluado en la abscisa para la ordenada, lógicamente. ¿no? Bien, ahora tendríamos que el vértice que me han dado según el dato del problema de, de la gráfica es 3, d, o sea que el 3 sería la abscisa, vamos a, a llamarle x sub 0. Bien, entonces la abscisa es, ¿no? a ver, vamos a poner así, 3, d y acá es menos d menos b ¿no? menos b sobre 2a. El, el a viene a ser este, pero como no hay. Se supone que debe ser 1 Se sobreentiende que es 1 Bien, entonces solo quedaría menos b sobre 2 f de menos b sobre 2 Ahora vemos de que este debe ser igual a 3 Así que menos b sobre 2 es igual a 3 Indica que b es igual a menos 6 Ya tengo el c Ya tengo el b Si ya tengo el b y ya tengo el c Entonces ya podemos reemplazar en, en la en la función que me habían dado en un comienzo eh, mejor dicho en la en la ecuación que me habían dado una ecuación que me dieron al bueno acá esta ecuación dice de que esa ecuación tiene esta característica vamos a copiarlo aquí bueno tenemos aquí parte 5 ya, en la parte 5 tenemos una ecuación que dice x al cuadrado más bx más c es, es casi la misma función ¿no? Es la misma, la misma función que me han dado, bueno, la misma función, su, su ecuación, ¿no? o sea, cuando la función igualada a 0 viene a ser, viene a ser la función que me han dado, ya, y entonces eh, se reemplaza pues, va a quedar x al cuadrado, el b que lo hemos encontrado acá, vale menos 6, menos 6, b vale menos 6, el c lo tenemos, es 2, es 2, ya está, entonces el producto, bueno, el a ver, ¿cuál fue lo que me habían dado? me habían dado el este, el P, P es igual a C sobre A, dice, oh, sí, claro P es igual a C sobre A P es igual a C sobre A y además M, M es igual a menos B sobre A, pero como dijo que era punto medio, entonces va a quedar sobre 2A, pero ya hemos visto que la A es, es 1, sí, el A vale 1 así que P sería C el C vale 2, el C vale 2 2 sobre 1 y el m sería el valor de b, que sería menos 6. Pero como acá dice menos b, sería más 6. Porque menos con menos da más. Sobre 2 por 1, que viene a ser 2. Así m debe ser igual a 3. Así hemos encontrado ya, ya casi lo que nos están pidiendo. El P más m. P más m sería 5, porque solo tendríamos que sumar 2 más 3. Y ya está. este viene a ser la respuesta del ejercicio. Muy bien. En el ejercicio... Ahora vamos a realizar el ejercicio 18 en el cual me están dando dos raíces, acá esta y esta de acá, esas dos raíces son las raíces de esta ecuación cuadrática para A diferente de 0. Y según esto nos piden calcular el valor de E dado por B sobre la raíz cuadrada de 3 menos A más C e, para A diferente de 3. Sí. bien sí, aquí lo han puesto a diferente 3 para que esto de acá no se vuelva a cero para que el denominador no se vuelva a cero habría que hallar los valores de, de a, ¿no? los valores de b y de c a partir de esta información que me han dado que hay ¿okay? dos raíces para esta ecuación bien, vamos a tener la primera raíz x1, x2 a ver qué pasa si lo multiplicamos claro, sería bueno que lo multiplique ambas raíces ¿no? o sea, este de aquí le llamo raíz x1 a este de acá le llamo raíz x2 sub y lo multiplicamos lo multiplicamos por, lo siguiente, por la siguiente razón aquí vamos a ver por qué bien lo estoy multiplicando porque veo que aquí hay una suma y acá una resta y cuando multiplico suma con resta me sale diferencia de cuadrados y es muy conveniente para poder eliminar el, el radical numerador con numerador he multiplicado y entonces como veo que se repite se puede expresar en forma de potencia de este modo se puede anular el radical lo mismo acá también Ahí por la diferencia de cuadrados, ¿no? es el producto notable de la diferencia de cuadrados que se aplicó allí. Y ya está, prácticamente ya estamos avanzando allí. El producto de las raíces también tiene su fórmula, que viene a ser C sobre A. Ya. Arriba tenemos el 3 y abajo tenemos 3 menos A, menos 3. Con lo cual se puede eliminar 3 con menos 3. C sobre A igual a 3 sobre menos A. asimismo se puede eliminar el A en ambos lados y C es igual a menos 3 porque quedó un menos ahí abajo ya tengo el valor de C hemos hallado el valor de C ahora solo me falta hallar el valor de A tendríamos que sumar, pues ya que hemos tomado el producto de las raíces hay que tomar la suma de las raíces porque también es un, es una fórmula conocida la suma de las raíces es igual a bueno, primero vamos a sumar tal como aparecen ahí el X1 y el X2 bien, ya lo hemos reemplazado el X1 el X2 ahora solamente faltaría sumar bueno acá sería el producto de los dos ya que son dos denominadores distintos ¿no? y hemos visto que cuando multiplicamos los dos me va a salir una diferencia de cuadrados y después esto en donde se va a cancelar el 3 arriba tendríamos raíz cuadrada de 3 que multiplica a todo esto bueno hay un raíz cuadrada de 3 que le podemos sacar como factor común y luego se multiplica este con lo que me queda aquí que viene a de ser el 1 luego este con esto de aquí arriba que vino sea también uno y entonces me va a quedar de la siguiente manera esto es este de aquí y luego faltaría este pero este como está restando le ponemos negativo o no no no no no no, no está restando suma sí, suma por eso acá bien entonces eh, aquí debe ser más vemos claramente que se va a cancelar este con este en el numerador entonces solo me quedaré con la suma de los dos. ¿no? Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 menos a. Raíz cuadrada de 3 menos a. Y abajo solo tendré menos a. Y esto viene a ser menos b sobre a. Con lo cual se puede se puede cancelar el este con este. O sea, los menos a. En ambos lados se pueden cancelar. Entonces encuentro que es b igual raíz cuadrada de 3. Y como esto es lo mismo que esto, se duplica, ¿no? Se puede escribir la misma cantidad duplicada, el doble de la raíz de 3 menos A Y el raíz de 3 sigue estando ahí Y luego multiplicamos y me va a quedar así 3 por 3 9, 3A Bueno, ya tengo el valor de B Ya tengo el valor de B Faltaría el valor de A ¿Cómo hallaríamos el valor de A? Bueno, creo que, a ver, podríamos reemplazarlo Podría ser que lo reemplace de frente aquí el B y con el A se va a cancelar algo abajo o sea, no es necesario saber el valor de A Lo dejamos ahí indicado Ahora sí, entonces lo, lo dejamos acá Ahora vamos a ver el valor de E que me están pidiendo Que dice que es B sobre raíz cuadrada de 3 menos A más C Tal como aparece ahí El B se reemplaza, pues, 2 raíz cuadrada de 3 raíz cuadrada de 3 menos A Raíz cuadrada de 3 menos A, 3 menos a más C Claramente se puede cancelar, se puede cancelar esto y finalmente me va a quedar es igual a 2 raíz cuadrada de 3 más c, pero si ya lo hemos calculado, el valor de c que viene a ser menos 3 <coughs> más por menos da menos, esta viene a ser la respuesta que me estaban pidiendo, esta viene a ser la respuesta que me estaban pidiendo, y así hemos desarrollado la 18.